Hola a todos, Bueno, el Diplomado para mí significó un cambio muy importante, eh, una transformación en las formas de pensar, en las formas de pensar en lo personal pero también en lo profesional de acuerdo a determinadas intenciones, también eh, junto con otros profesionales, de generar un aporte eh, para el mejoramiento del hábitat, pero estas intenciones eran eh, muy desconectadas de la realidad. Eh, se centraban básicamente en la solución de la vivienda, pero no tenían en cuenta la multiplicidad de dimensiones, factores, escalas, también variables a lo largo del tiempo que intervienen para conformar lo que es el hábitat integral. Entonces el diplomado nos muestra todo, toda esta parte de conocimiento y nos da unas herramientas que son metodologías, métodos y técnicas que nos permiten a su vez establecer un diálogo una cercanía con el grupo social, con las familias, con las personas, también junto con el intercambio eh, necesario con las demás eh, disciplinas, eh, dejar de pensar de que la arquitectura es la solución al problema de la vivienda, sino que es un tema mucho más amplio, y bueno, lograr un, un intercambio y un enriquecimiento en la construcción del conocimiento. Los invito a que participen, eh, a que intercambien con los docentes, también con referentes a nivel eh, Latinoamérica, con, van a conocer diferentes proyectos, diferentes procesos que se están dando eh, y que se han dado a lo largo del tiempo y eh, los lo cuales les va a aportar un conocimiento muy amplio. Saludos.